yo os voy a contar un poco más una experiencia que hicimos aquí en el cole eh, más concreta con, con un proyecto que era el del huerto en este proyecto del huerto eh, me voy a centrar un poco más en la etapa de infantil y primaria aunque también participaron alumnos de GP de cocina eh, bueno participan primer ciclo de infantil en concreto de 0 a 3 años tercero de primaria y los alumnos de GP de cocina Vale, eh, cuando comenzamos la tarea, cuando comenzamos el proyecto del huerto, hay un montón de tareas y de, y de cosas y de planteamientos que, que había que poner en marcha. ¿no? Entonces estábamos una serie de profes que estábamos como muy motivados, muy ilusionados con ese proyecto, porque pensábamos, pues eso justamente que estaba también hablando Luis, que además de poder transmitir y poder educar, ...en contenidos y objetivos que eran propios del currículo oficial... ...que son los que hay que, que hay que trabajar... ...también había otros que muchos de nosotros siempre tenemos en mente... ...y son los que realmente también queremos que lleguen al alumnado... ...que son, bueno, os los pondré luego al final... ...pero lo, lo iréis viendo a través de todas estas tareas... ...que ellos fueron realizando... ...cuando nos colocamos frente al huerto... ...que era ahí un terreno baldío... ...que decíamos, bueno, ahora aquí, ¿cómo, cómo, cómo enfrentamos esto?... Entonces los chavales, los de tercero de primaria sobre todo, eran los que se plantearon un poco, bueno, a ver, eh, ¿cómo empezamos? ¿La tierra que hay es una tierra que es válida? Eh, este, lo, ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo bajamos a hacer las diferentes tareas? Bueno, pues toda esa, toda esa recogida de información, todas esas preguntas, a darle respuesta a esas preguntas, toda esa preparación y planificación ya la tuvieron que hacer los los alumnos, junto con, con nuestra ayuda. Bueno, antes ha salido también que estaban aquí cribando la tierra. Eh, de hecho, había una niña de dos años que estaba en el segundo ciclo infantil que me decía, si pues traemos tierra del arenero. Y yo le decía, Ay, ¿cómo vamos a traer tierra del arenero? digo La del arenero nos vale para jugar con el cubo y la pala. Digo, pero para que crezcan las plantas, no, hay que buscar una que, sea, que tenga comida, comida rica para que crezcan y que las plantas eh, vivan, y entonces bueno, también los de tercero de primaria les tocó ahí la tarea de un papá nos trajo un camión con tierra y les tocó luego cribarla, quitar las piedras, bueno pues todo eso también eran aprendizajes y sobre todo porque lo hacían en, en equipo y luego porque parece que estaban ahí que venían solo a trabajar pero es verdad que bajaban con una ilusión y con una motivación que cada vez también nos encontramos por ahí en el comedor o por el patio y me decían es decir, si podemos bajar hoy, podemos bajar hoy lo que hoy nos toca, que cuando os toque bajáis, que no os preocupéis, que ahí está el huerto y os está esperando. Y es verdad que, Jolín, que cuando veías esa, esas ganas que traían, ya decías, bueno, pues esto debe estar funcionando, porque si están ilusionados y ya sabemos que el interés y la motivación es lo que le hace a ellos aprender, pues decíamos, vamos por buen camino. Y entonces, bueno, pues se organizaron también el espacio, el terreno del huerto, para ver pues también se tenían que, que preguntar qué vamos a plantar, cuántas plantas vamos a plantar, de qué tipo y luego además ¿de qué, en qué temporada del año estamos. todas valen ¿Se pueden plantar todas en, en, en este mes para que crezcan luego en primavera? Pues no, todas no valían, evidentemente. Ellos tenían que recabar esa información, tenían que investigar y, y saber qué, qué cultivos se podían hacer en esa época. Eh, también tenían que elegir eh, la técnica de cultivo, porque no, no nos valen todas tampoco. Y entonces había, ellos eligieron al final hacer los, los caballones, que son como las, las montañitas, que era el surco y la montañita. Y entonces, bueno, luego veréis que no es que queden muy allá, pero es verdad que los habían hecho ellos, como pudieron, como sabían, y además allí luego creció lo que, lo que ellos habían plantado, que eso era lo importante. ...también hubo que realizar los semilleros... Eh, ...aquí veis que son unas manitas chiquitinas... ...porque es verdad que había tareas a lo mejor... ...que se, encorga, se encargaban más los, los mayores... ...los peques a lo mejor hacían el semillero en el aula... ...y luego hacían tareas que eran conjuntas... ...bueno pues también tenían que hacer... El, ...los semilleros en el aula... ...todo esto requería también por parte de los chavales... ...y de los niños... Eh, ...una paciencia... ...porque claro esto no es inmediato... ...no lo planto y mañana sale... Y dices, ¡ay, qué bien, que ya está aquí el resultado! ¿No? porque había que seguir trabajando, había que seguir cuidándolo, había que seguir mmm, echándole agua. Luego también teníamos la fase del repicado. Ya no cabían en el semillero pequeñito, la planta seguía creciendo y ellos mismos veían que no cabe, que se sale. Y decíamos, pues si se sale, para que crezca más, habrá que buscarle una casa más, más grande, les decíamos a los, a los pequeños. Y entonces los mayores ya les decían, pues con los bris de leche podemos cortarlos y ahí les podemos hacer un espacio más grande, y bueno, así pues con ayuda hicieron también el repitado. Eh, bueno, aquí también hay, se ven alumnos, cómo les ayudaban. No sé si veis, si se transmite en la foto la delicadeza y el cuidado que tienen con la planta, que eso también son eh, cuestiones que no están en ese currículo oficial, pero que sí son cuestiones que nosotros le damos mucha importancia y que sí que queremos transmitir pues ellos cuidaban la planta con un mimo, con un cariño y la llevaban cuando había que trasplantarla al huerto pues con ese cuidado porque además les decíamos una vez que sal, sacaba la plantita le decíamos, mirar, tiene raíces O sea, ahí ya se les enseñaban las partes de la planta por la raíz comen o sea, no podemos estropear las raíces hay que llevarlo al huerto hacerle un, un agujerito, una, una casa nueva allí que esté bien protegido, que esté bien cuidado y yo creo que eso sí que se debe que se transmitió y que entre ellos lo, lo estaban viviendo. Entonces, bueno, pues esa parte también era muy importante. Eh, luego pues igual eso, lo están trasplantando al huerto, los plantones. Luego también había una serie de tareas alrededor del huerto que eran de mantenimiento, pues la de regar, tenían que ver si ese día eh, quién había regado, se si tenían que organizar, quién había bajado a regar, si había llovido, si había llovido no hacía falta regar. Eh, también aquí aprovechábamos un poco el, el, el uso responsable del, del agua, porque es verdad que la planta re necesita agua, porque los peques enseguida les hubieran echado un cubo entero, pensando si necesitan agua, pues les hecho ahí un cubo entero y le decíamos, no, que también si les damos mucha agua, también se pueden morir. Y luego que el agua también es un, un, un bien común de todos que, no, que se agota, o sea que hay que también cuidar ese, ese uso. Y entonces ello ahí se iba transmitiendo. En infantil es verdad que vamos acercando un poco esta, estos objetivos, se van iniciando en conocerlos. ¿no? Y sobre todo si lo están viviendo de cerca y son ellos los que están, los que están participando de todo este proceso, eh, sí que lo van interiorizando. Porque luego es verdad que con el tiempo o con, o con los años, había cosas que todavía les quedaba de, de aquella vez cuando se hizo el proyecto. Luego también surge una cosa que, que nos parece muy enriquecedora y muy interesante, que son todas las preguntas, todas las dudas y todas las cuestiones que ellos tenían. ¿no? entonces eh, En cada tarea, en cada momento del, del proceso, te venían dos o tres con, con 20 preguntas, incluso venían medio agobiados porque decían, a ver si ahora va a caer la helada, porque yo he oído que mi abuelo decía que se perdían las cosechas cuando se lava, y decíamos, no, tranquilos, que lo vamos a ir controlando, que la época no va a ser tan dura, que todo puede pasar también, es verdad. Y tenéis que estar preparados para cualquier cosa, pero vamos a intentar minimizar lo máximo posible. ¿no? Y entonces es verdad que a ellos les surgían pues, esas dudas, esas incertidumbres, que eso nosotros pensamos que está muy bien. Porque cuando te cuestionas las cosas es porque ya estás metido ahí en ese en ese proceso no y ya está calando... Lo que estás haciendo. Bueno, pues aquí ya empezó a, creer, a crecer en el huerto, empezaban ya a crecer cosas, entonces venían con esa ilusión, veían también malas hierbas, también bajaron mucho a quitar malas hierbas que invadían, que invadían los cultivos. Y bueno, y por fin llegó también el, el momento de la recolección, aquello fue también como el momentazo, ¿no? El vamos a ver, vamos a ver qué ha crecido aquí después de tanto tiempo de espera y de tanto tiempo de de estar cuidando, tanto esfuerzo que hemos puesto aquí, pues sí, y luego igual no sé si la, la foto lo transmite, pero lo hacían con muchísimo cuidado, y eso que ya sabían que esto ya se arrancaba y esto ya era para comérselo, y aún así lo hicieron con, también con mucho cuidado, y además observando, observaban toda la planta y que es la parte que se come y, y siguen teniendo raíz. Eh, ¿Qué hicimos? Pues cuando ya habíamos recolectado la cosecha en el huerto, pues los de los alumnos de tercero de primaria subieron a, al restaurante Escuela Bitácora y allí con pues, los alumnos de CP de cocina les habían cocinado, creo que habían sido en, ese, en este proyecto en concreto eran ajetes, sí. revuelto de ajetes y, y bueno, estaban aquí ya preparados para comerse que eso también era para ellos un, un momento importante o sea, el proceso lo habían vivido desde el comienzo o sea, desde la preparación del terreno hasta el final que era cuando ya se lo comían. Eh, los de infantil, por ejemplo, sí que les prepararon también, los alumnos de GP, les prepararon una ensalada, que eran con lechuga, tomate, y, y es muy curioso verles cómo se comían la lechuga, como si aquello fuera el, el manjar más tremendo. O sea, nos causó mucha, mucha sorpresa y mucha curiosidad el ver cómo se comían aquella lechuga, que, bueno, pues también es una manera de ir transmitiéndoles, eh, pues eso el comer sano y, además, algo que tú has estado participando de, del crecimiento. Eh, claro, aquí hemos trabajado unos objetivos y o contenidos que están dentro del currículo oficial, en infantil y en primaria, cada uno tenía unos, y luego también hemos estado trabajando eh, objetivos y o contenidos que son parte de ese currículo ecosocial que también ha contado Luis y que está recogido en el, en el libro, y que son aquellos que muchos de nosotros hemos querido siempre eh, transmitir o que quedaran recogidos, que estuvieran de alguna manera plasmados en algún sitio y que pudieran también tener continuidad. Y bueno, pues son estos. Están también en el libro. Eh, yo ya os he contado creo todo. Si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme algo, pero bueno, sí que puedo deciros que la, que la experiencia para todos en general sí que la recibimos como positiva. Incluso para algunas familias que nos llegaron a decir Polín, ¿qué habéis hecho? Que mi hijo come ya Entonces, bueno, pues al final sí que recogimos como una valoración positiva.